Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, eh, eh, hoy es una clase especial porque en esta clase estamos terminando de dar toda una vuelta al Zodíaco eh, con Júpiter, Júpiter en Pisces. Así que te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Eh, me sigas en Instagram, me sigas en Facebook, eh, te sumes a nuestra comunidad cada vez más grande de eh, Telegram t.me barra curso de astrología ¿Cuántos en cuántos lugares encontrás un curso de astrología completo donde te podés convertir verdaderamente en astrólogo? En tan solo un año. Y completamente gratuito. Bueno. Lo mínimo que te puedo pedir a cambio. Es que te suscribas a mi canal de YouTube. Marcelo Cheiro Díaz. Eh, y, y que le des clic a la campanita. Es completamente gratuito. No te cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón. Y si te gustan estos videos. Compartilos con tus amigos. Decirle. míralo a Marcelo Cheiro. Ma Mirá. Cheiro, hace estos videos cortos y podés convertirte en astrólogo en tan solo un año. Bueno, vamos con este último video. Júpiter en Pisces. Son gente de una gran inspiración. Las personas que nacen con Júpiter con esta posición en Pisces, ¿sí? son con mucha inspiración. Son muy espirituales. Y son visionarios. Así que a tener en cuenta esas cosas tan positivas que tienen. Las tres palabras claves negativas. Eh, que pueden llegar a autoengañarse. Que pueden ser utópicos. Y que pueden ser irresponsables. Y eso convive dentro de Júpiter en Pisces. Bueno, gente. Y desde hace un tiempito, en este 2022, eh, Júpiter eh, está pasando por Pisces. Así que eh, todos los nacimientos, todas las personas que están naciendo en este momento, eh, en estos meses, en este año, Júpiter dura aproximadamente un año en cada signo. Tarda casi 12 años, 11.8 años en dar toda una vuelta al Zodíaco. Entonces, todas las personas que están naciendo en estos meses tienen Júpiter en Pisces. Eh, eh, ya sabés eh, cómo van a ser, qué cualidades van a tener, entre otras. Después vamos a ver lo demás. Te mando un abrazo enorme, enorme. Nos vemos mañana, sí, claro que sí, como todos los días, pero mañana con un nuevo planeta. Así como Júpiter se considera el gran benéfico, mañana empezamos con el gran maléfico del Zodíaco, que es Saturno, que en realidad no es malo, es el maestro, es el viejo sabio, es el arquetipo del viejo sabio y entonces es eh, como muy serio pero no es que sea tan malo Saturno nos volvemos a encontrar mañana, chau, hasta mañana